Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a guardar tus conversaciones mediante una copia de seguridad de iCloud. En configuración, tú vas a colocar tu cuenta de iCloud, si aún no la tienes activa, para que usted pueda... Eh, hacer esta copia de seguridad ¿ok? entonces una vez que ustedes tengan la cuenta de iCloud configurada también tienen que tener el espacio eh, necesario y disponible para poder realizar la copia de seguridad, fíjense que en iCloud si sí tenemos cierta cantidad de espacio y ya después de esto ya es cuestión de abrir Whatsapp y aquí en Whatsapp pues vamos a ver todas nuestras conversaciones y luego nos vamos hasta eh, la configuración de Whatsapp y aquí en configuración o en los ajustes de Whatsapp nos vamos hasta la apartado de chats y luego copia de seguridad aquí en copia de seguridad le damos donde dice realizar copia ahora y eso es todo chicos ya lo que resta es esperar a que la copia de seguridad finalice ok recuerden que dependiendo de cuántas conversaciones ustedes tengan pues el proceso podría tardar más o menos, Claro que también va a depender de la velocidad de su internet, pero bueno, en todo caso así es como se hace, espero que les haya gustado, recuerden que yo soy Carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión, muchas gracias y hasta pronto.